una una, una material que va a colocar en medio de ellos. Entonces tengo las dos cajas de cartón. Pero adicionalmente a eso vamos a necesitar ese papel aluminio. Efectivamente este papel aluminio que vemos acá lo vamos a utilizar para hacer ejercicios. También vamos a necesitar unas tijeras y una regla. Entonces tenemos las tijeras y una regla. También vamos a necesitar pegante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 y entonces vamos a comenzar a hacer nuestro horno solar. Bueno, en este momento estamos organizando el este primer paso que es hacer la bolita de papel. Eh, invitamos a Nicolás para que nos colaborara. Nicolás, por favor, ayúdame a llenar rápidamente las, las calitas o bolitas. Venemos la rápida.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 Las alas de la Ahora lo que vamos a hacer es verificar que estemos bien a nivel, o sea, bien a nivel para poder organizar. Entonces, ahora vamos a organizar. Ahora vamos a cortar los sobrantes. No, te atus. Atus. y lo vamos a ir ubicando en no, cada no una de las secciones. ¿Y vamos a marcar el cartón de la parte de abajo. Y entonces lo vamos a abrir al zapote. Ahora vamos a comenzar a abrir acá. Yeah. Uh -huh. con el carpón van a estar ahí y esas secciones para que quede bien. Cuando lo he terminado ya tenemos nuestro horno solar, ya podemos eh, usarlo. Bueno, ya ayer eh, estuvimos terminando eh, nuestro horno solar, hoy vamos a hacer la prueba, hoy tenemos un hermoso sol que espero que nos ayude para que funcione todo correctamente. Lo primero pues vamos a, a colocar